Para saber qué tarjeta gráfica tienes, ve a menú de inicio, el logo de Windows. Pulsa con el botón derecho del ratón, o una pulsación prolongada si dispones de pantalla táctil. Ve a administrador de dispositivos. Doble clic en adaptadores de pantalla. Ahora puedes ver cuál es tu tarjeta gráfica. Dale un me gusta si te ha gustado. Buen día. Chao.